Obtención de metafases en células A8 Vídeo 6 de las prácticas de cultivos celulares En esta práctica obtendremos preparaciones de metafases a partir de un cultivo de células de la línea A8. El esquema general de la práctica será Sembrar un millón de células en un frasco T25 Añadir colsemida cuando el frasco esté en crecimiento exponencial, recoger las células mitóticas y realizar el procedimiento adecuado para obtener preparaciones. Se añadirá la colcemida a una concentración adecuada durante aproximadamente las tres últimas horas de cultivo. La colcemida es un inhibidor de la polimerización de dimeros de tubulina, por lo que impide que se forme el uso mitótico. En las células que realizan mitosis en presencia de colsemida hay condensación de cromatina, pero no separación de cromatidas hermanas, por lo cual las células quedan detenidas en metafase. Previamente a empezar con la fijación, debemos preparar la solución hipotónica y el fijador, que permitirán la rotura de las células y la preservación de la morfología de las mismas respectivamente. La solución hipotónica se calienta en el baño a 37 grados centígrados. El tratamiento hipotónico permite que al hincharse las células, los cromosomas se separen unos de otros, facilitando su observación. Una vez transcurrido el, el periodo en colcemida recogeremos las células mitóticas mediante agitación o checo. Golpeando el frasco lateralmente, Y en el fondo. Estas células, por la modificación de su citoesqueleto, pierden adherencia y están flotando. A continuación, y tras pasar la suspensión celular a un tubo de centrífuga, centrifugaremos durante 6 minutos a 900 revoluciones por minuto. Una vez centrifugadas las células, estas aparecen en el fondo del tubo, formando un precipitado o pele. Eliminamos el sobrenadante entonces y añadimos el tratamiento hipotónico. Para ello procederemos de la siguiente forma. En primer lugar se resuspende el pele hasta eliminar los grumos. A continuación añadiremos unas gotas de hipotónico a 37 grados y mezclaremos suavemente. Repetiremos de esta secuencia, hasta completar el tubo con unos 4 a 6 mililitros. Para que el hipotónico actúe adecuadamente, hay que incubar los tubos en un baño a 37 grados durante 2 minutos. Para, posteriormente centrifugamos y eliminamos el sobrenadante. A continuación fijaremos las células, resuspendiendo el precipitado o celular, para entonces añadir poco a poco el fijador, mezclando a la vez que se añada, hasta completar un volumen de unos 4 o 6 mililitros. Para completar todo el proceso se repiten las operaciones descritas como se resume en la diapositiva. Del pele resultante obtendremos una suspensión celular, a partir de la cual haremos las preparaciones. Para ello cogeremos suspensión con una pipeta pastel, y depositamos en un porta una o dos gotas de la misma. Cuando la preparación esté seca, se teñirá durante 5 minutos con el colorante GIEMSA, preparado al 3% en tampón sorensen. Para eliminar los restos de colorante, se lava la preparación con agua del grifo y se deja secar. Si se quiere una mayor duración y mejor conservación de las preparaciones, estas se pueden poner en definitivo introduciendo la preparación en dos años consecutivos de xilol. Este es un disolvente orgánico que permite la unión del cubre objeto con un pegamento llamado DPX. El resultado de todo el procedimiento nos permite observar cromosomas metafásicos.